Otro tema, otro ritmo, otra versión de mi voz, no la fama ni el dinero solamente en mi canción Ya los ojos ya no brillan, solo me quita el dolor Porque poco te demuestra ni un poquito de su amor Otro tema, otro ritmo, otra versión de mi voz, no la fama ni el dinero solamente en mi canción Ya los ojos ya no brillan, solo me quita el dolor un poquito de su amor. Dicen que yo ya he cambiado con el tiempo mi locura. Dando vueltas a mi desvelo cuando tengo mi censura. Solo pienso oscuridad, sensaciones de verdad. Y enfocarme en esos días que me gana la ansiedad. ¿Tú que quieres controlar cuando todo acaba mal? Tengo visión en canciones que me gritan tu final. Tantos días buenos y malos y en el malo cuando escribo. sin combino lo que tengo, mil colores de mi estilo. El dinero, los fracasos, las palabras de un amigo. Dime quién te tiene mente cuando por ti lo derribo. Que me llaman en mi noche salen letras Son mis musas de mi vida, caminillos del planeta Cargo el arma meto letras Sentimientos van ganando cuando lo hago por amor Dime en serio cuánto valgo Todo el peso, la balanza se lo lleva el corazón Son los coros de mi niña en este tema, somos dos temas este tema, otro ritmo, otra versión de mi voz No la fama ni el dinero, solamente en mi canción Ya los ojos ya no brillan, solo me quita el dolor Porque poco te demuestra ni un poquito de su amor Otro tema, otro ritmo, la versión de mi voz me canción ya los ojos ya no brillan solo me quita el dolor porque poco te demuestra ni un poquito de su amor porque todo se me esconde la mentira, la falacia uno viene recto en esto sin olvidar lo que sacia Hasta en mi sangre ya no tengo brujería que controle solo tengo mil letritas que producen los temblores ahora no que siento Y solamente me torturo en este mundo roto que me tiene escribiendo en el muro. Ahora siento lo que tengo y tantas que he encerrado. Soy estones, soy el dro de los graffiti de mi hermano. Yo retomo lo del viento, todo lo que un día soñé. Los caminos los recuerdo cuando yo nunca fallé. Si tú fallas, yo no fallo. Mira, montate en mi tren. Tantas cosas que crezcamos y que pusimos por el bien. Gira el pensamiento, llega el turno, se oscurece. Siempre sale bueno si el talento se le crece. ¿Cuántas puertas se me cierran? ¿Cuántas puertas se me cabren? No lo entiendo.